Ya no movemos, qué no? ¿Sí? Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. El día de hoy andamos en el súper porque vamos a ir a hacer camping. Estamos muy emocionados, andamos comprando todas las cosas que necesitamos y ya tenemos aquí algo muy importante. Hayato, muéstranos qué es lo primero que agarramos. Cerveza. Sí. Hayato, como siempre, feliz en el supermercado. Ahorita vamos a comprar agua y botanas para la party te de la noche. Siempre te veo muy feliz? feliz. Sí, en el super siempre. Sí. ¿Y está bien. Sí. Man, yes. Chicos, y ya vamos en carretera Ya salimos del supermercado Vamos a un lugar que se llama Off The Grid Que es un lugar de glamping Que está a hora y media de Monterrey La verdad es que la idea del video era Empezar a grabarlo desde la mañana Pero salimos súper apurados Muy ocupados Sí, muy ocupados porque yo quería irme con Hayato desde que se va a clases en la mañana Porque de la escuela de Hayato era hora y media Y desde nuestra casa eran dos horas Entonces se nos hacía muy lejos Y ni modo que lo hiciera darse la vuelta Eso nada más para ir por mí Así que yo me fui desde la mañana con Hayato a la escuela Y luego fuimos al súper Y ahorita en el camino hay un restaurante que nos gusta mucho Entonces vamos a ir ahí a comer Y ya después nos vamos ¡Ah, qué tengo hambre Tenemos mucha hambre, sí Ay, la cámara al restaurante, nos gusta mucho la barbacoa de aquí, está muy rica esta barbacoa es deliciosa buen provecho ¿qué tal? Mm, buenísimo, buenísimo como siempre oh. <ríe> panza llena, corazón contento ahora sí llevamos en camino al lugar del campamento, ¡qué emoción! ¡qué emoción! pero poquito miedo, ¿por qué? porque vamos a montaña. Ay, que está bien, no, pasa nada. ¿no? no, está bien. Está bien. Sí. Okay. Oigan, vengo bien estresada por la niebla, es que no se ve nada y yo me estreso mucho, me da mucha ansiedad no poder ver. Hayato viene diciéndome que no me estrese, pero no se ve, no se ve lo que hay enfrente. Ay, no. Está bien, está bien. Ay, qué espacito. Chicos, ya llegamos. Aquí está. Off the grid. Creo que Hayato se tiene que bajar a abrir la reja. Porque yo no me voy a bajar. su más en Mi esposito es bien bueno. Gracias. Esta es la recepción y tienen dos perritos. No, no, no, no, no. <risa> hey, chicos, ya llegamos. La recepción está súper, mega, ultra bonita. Ya nos tienen aquí en un cochecito donde pusimos nuestras maletas nuestras cosas y nos van a llevar a nuestro domo. ¡Qué emoción! Sí. Listo, vamos. Sí, vamos y cinturón y todo tienen. Entonces okay, mañana para la vuelta vas más que seguro. Sí. Bye. Chicos, ya estamos en el domo y está. Precioso, les vamos a hacer un tour porque está súper hermoso el lugar, en serio. Super padre. Vean, así se ve por fuera. Hayato nos va a hacer el tour por afuera. ¿Asador? Tenemos por acá el asador para la carnita asada. Para regios <risa> y Descansar. La fogata. Sí. Aquí en la noche quiero hacer marmaviscos. Sí. Sí. Estoy muy emocionado. <risa> Y entramos. ¡Oh, una casa! ¡Wow! Sí. Está increíble. ¡Ah, qué huele Huele rico. Sí. sí. entras y huele súper rico. rico. El lugar está hermoso. Cocina, mi oh. cocina. Sí, Hayato, ¿qué nos vas a hacer hoy de cenar? ¿Después? Ah, después, ok. Sí. Y todo. Hay coffee, sugar, todos. <risa> No necesitamos esto. Hayato venía cargando su olla. Pues no, aquí había ollas. Y yo le dije, Hayato, va a haber ahí ollas. Acá hizo. <risa> Hasta los toppers <risa> tienen. Sí, muy bien. Sí. sí. Y. ¡Pinito! ¡Sí! Un árbol de Navidad. Sí. Y especial esto. Sí. ¡Qué bonito, no! La chimenea. Me gusta mucho esto. Sí, a mí también. Sí. Y se te olvidó la mesa, Hayato Ah, sí También tenemos una mesita Muy, sí, muy padre Aquí vamos a desayunar nuestro cafecito Sí Y sean ustedes bienvenidos a la sala Tenemos sí. aquí un sofá Tenemos también un gato ¿Conoces este juego, Hayato? ¿Gato? Se llama gato ¿Gato no? Más de rato quiero jugar contigo. Es muy divertido este juego oh, no. <risa> Tenemos también aquí clima con calentador Sí Y allá hay otro calentador Sí. Y acompáñate. Por acá tenemos la recámara. Dos, ¿Dos t... pisos. T... Tonto... Tonto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué padre. Está hermosa. wow ¡Qué ¡No! ¡Wow! yo. ¡Ah! ¡Ah! de verdad súper bonito y tenemos aquí una vista a unos arbolitos ah. ¿cansado? Sí, quiero vivir aquí, y vamos a vivir aquí por un día mm. sí, pero falta mostrarles el baño, el ah, baño ah, ah, está sí, super sí, padre sí, sí, sí, sí. el baño eres rico. De verdad, ni siquiera parece que estamos acampando. Esto es totalmente un glamping. Hasta el <risa> lavabo está Mira. bonito. ¡No! Estaba acostada y escuché un sonido raro. Aquí está el sonido raro. Sonido Hola. Raro, todo el sonido raro. ¿Qué haces? Descansa. ¿Sí? sí. ¿Estás descansando? Sí. ¿Quieres comer marshmallow? Bueno, ¿Te? Ah, el con tés? té. Sí, me gusta con té. ¿Qué? Ya no mojemos, ¿por qué no? Sí, porque. ¡Ay, pinito! ¡Es Navidad! Sí. ¡Es Blogmas! ¡Sí! Y poniendo de Uri Chincha, Blogmas, hizo? Creo que, Sí. La verdad es que este año no teníamos pensado particularmente hacer como una sección de vlogmas más, pero sin querer, pues hay Navidad en todas partes, así que sí. sí. <risa> ah, y chemuldo eso. Ya. Sí. Wow. Tóquete, Llegamos aquí y la verdad es que se mejoró el clima, ya no está lloviendo y en el camino solo nos tocó esa parte con mucha neblina pero todo lo demás estaba súper bonito sí, con sí. los árboles cambiando de color, Otoños. de verdad se siente el otoño, el clima está súper bonito, súper rico y aparte con la fogata no nos va a dar nada de frío Hayato venir aquí me recuerda cuando estaba niña y viajaba con mi familia. Ah, qué. Y sí, le venía contando a Hayato en el camino que cuando estaba chiquita normalmente viajábamos mis papás y mis primos. Mm. Así, íbamos todos en bola de vacaciones. Es familia muy grande. Y vaya que está grande la es familia. Es cultura mexicana, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y me acuerdo mucho de una vez que fuimos a un lugar por Guadalajara No me acuerdo cómo se llama, pero nos llevaron a una montaña y a unas cabañas Entonces traigo muy buenos recuerdos de mi infancia Para mí no hay nada chulo, memory Sí, ¿con tu familia? Sí, y con mis primos Sí Sí, nada Es que la familia de Hayato es muy seria aparte que ya les hemos contado en otros videos de que las familias japonesas no son como las mexicanas no andan todos en familia burrón como dicen aquí en México pero no importa porque ahora estás en México sí. y tienes una familia en México sí. y ahora vas a vivir muchas experiencias así sí, sí, primera experiencia, sí. todo, sí. todas experiencias <risa> y te gustan verdad? Sí. y te gustan los primos verdad? sí <risa> en la boda bailamos mucho últimamente hemos tenido bodas, muchas bodas de los primos y el otro año tenemos otras dos bodas ya programadas estamos en la edad en que todos nos casamos, así que por eso Sí. Sí. y también aquí es mejor porque no hay internet Ah, sí. Uh -huh. De hecho, este lugar es para venirte a relajar completamente, para hacer un detox de internet y de redes sociales. Sí. Y la verdad es que es algo que nos hacía mucha falta, sobre todo a mí. Como saben, yo trabajo haciendo redes sociales, entonces de verdad que a veces uno sí necesita un escape y estar como un día nada más enfocado en la naturaleza, sí. en pasarla bien, en descansar. Me gusta mucho aquí. ¿No? no <risa> Chicos, hemos decidido ir a explorar. Sí. Así que aquí vamos. ¿Qué ¿A qué hora es? ¿Ahora? Sí. Son como las seis, ¿no? ¿Ya 6? Ah, van a ser las seis. Son las oh. ¡Cuidado! Son las 5:49. Ah, mm. oh, ya llegamos al laguito. Sí, qué bonito. ¡Wow! qué pasó la verdad es que yo soy muy mala en cualquier deporte pero vamos a jugar sí, ¿Sí? Okay. No, no se burlen de mí porque soy mala <risa> <risa> three hours later No. <risa> ok, comencemos. Comencemos. <risa> Soy un objeto. No. Soy comida. No. Soy comida. No. Soy un lugar. Sí. Ah, ok. Soy un lugar. Sí. Ok. Estoy en Asia. No. Soy grande. Sí. Soy Estados Unidos. No. Soy un país. <risa> ¿Qué? ¿No es mi culpa? de más es mi A mí no se si me darán, no te cortes, pero estos juegos sí. ¿Soy país? No. ¿Estoy en Asia? Sí. No, <risa> no manches. ¿Soy Parque? No. ¿Soy China? Sí. ¡Gande! gande! Amigos, a mí no se me van a dar los deportes, no que es la vida, pero yo soy inteligente A mí se me dan estos juegos Soy... Eres un baño ¿Qué? ¿Por qué? ¿Soy baño? Sí, eres baño, mira Baño Ay, pobrecito Oigan, ya es la hora de la cena y vamos a preparar una nave Que es una sopita japonesa yo elegí este sabor que es picante, tenemos aquí también ramen y ya tiene Hayato acá las verduras y todo muy preparado y muy bien presentado. Está listo. Ah, por cierto, vamos a utilizar el sartén que Hayato viene cargando porque ya se sabe la medida. Sí. Vean qué rica se ve esta sopa y todavía le va a poner unas bolitas de carne molida. ¡Qué rico! ¡Está que rico. bien! ¡Está más? Estátos? 아니, 하니까 진짜 집에 있는 거 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다. 헤어졌다 japonés. Sí, yeah, me gusta mucho. <laughs> mm -hmm. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpen que yo siempre me levanto más tarde. También. A es de mi autoridad. Porque hotel. es un Hola chicos, ya soy otra maquilladita, bañada y ya bien despierta y ahorita estamos esperando que venga por nosotros para llevarnos a un tour a los alrededores de aquí para conocer toda la naturaleza tan bonita que hay De hecho la ciénaga, su cuenta lo que haces despacio compromiso ahí en, en medio. Chicos, vean qué bonitos paisajes tenemos en México. Está impresionante. Aquí atrás es una cascada, pero ahorita no tiene agua. Me dijeron que en septiembre es cuando normalmente tiene agua, pero wall, wow, se wow. ve súper bonito. <ríe> <mumutante> la primera vez que <mumutante> Chicos y llevamos de regreso a nuestra casa Ya terminamos nuestro recorrido De verdad que disfrutamos un montón El hotel está precioso sí, mucho, mucho. Es el mejor glamping al que hemos ido Y aparte aquí cerca toda la naturaleza y todos los paisajes súper bonitos De verdad lo disfrutamos muchísimo Les vamos a dejar el link aquí abajo en la cajita de descripción Si alguno de ustedes está interesado en visitar este lugar Esperemos que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor, no olviden regalarnos un me gusta. Compartirlo con sus amigos. Ah, Se mueve mucho la cámara. Y suscribirse a nuestro canal aquí abajito. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Súper bonito todo! Firminazo. ¡El laguito!